minutos hemos experimentado algunas dificultades de carácter técnico relacionadas con el servicio de internet solucionado este tema saludo cordialmente en esta mañana a quienes nos siguen a través de majestad radio en pocos instantes también conectados a través de majestad Televisión, estamos en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Pichincha, además con nuestra señal al mundo a través de www.radiomajestad.com. Quiero saludar cordialmente a nuestro siguiente invitado. Desde Bélgica nos atiende el expresidente de la República, Rafael Correa. Queremos abordar algunos temas de interés relacionados con la política también, lo que está ocurriendo. En nuestro país, así que nos extenderemos durante los siguientes 30 minutos con nuestro invitado. Economista Correa, bienvenido al Mundo a las 6 a través de Majestad Radio. Buenos días. Buenos días, Nelson. Sí, gracias Néstor. por esta invitación. Gracias, Me ha cambiado de nombre Néstor. nuevamente. Néstor, gracias. Disculpe. Y gracias, Radio Majestad, por esta oportunidad. Un inmenso abrazo. a Pichincha, Santo Domingo, sí. a la patria entera. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, yo quisiera empezar este diálogo preguntándole acerca de lo que ha sido noticia en la Asamblea Nacional y en materia política, la información más destacada en las últimas horas, y que tiene relación con la destitución de Guadalupe Yori de la presidencia de la Asamblea Nacional. Y también me gustaría conocer si hay una agenda acordada entre UNES y las otras organizaciones políticas que impulsaron esta votación de 81 asambleístas de Economista con todo gusto, aunque me gustaría hablar de cosas más trascendentales salir su desarrollo, recuperar la patria ya vamos a eso que la han destrozado en los últimos años pero bueno, hablemos de estas cosas coyunturales miren, qué consecuencia de esa destrucción por odio a Correa trataron de hundir una época no la pudieron hundir, pero hundieron al país sin, sin misericordia Recuerde que la prensa hasta aplaudió cuando un octogenario senil, político fracasado se declaró emperador pusieron todas las autoridades no en función de méritos, sino en función de Lourdes Correa. Y con Lazo lo mismo. ¿Por qué pusieron a Yori? Solo por Lourdes Correa. Pero yo era una mujer elemental, sin solvencia moral, intelectual, extremadamente violenta. La pusieron como perseguida en mi gobierno. Como se le derrumba la mentira? Ahí ustedes pueden ver de cuerpo entero lo que es esta señora y todo lo que hacía en Orellana. Y ha destrozado la Asamblea. Pero la asamblea ahora, asamblea, señor. Señores presidentes. Al gobierno. Pero en Entonces, este momento elegir, ya amor, ustedes eh, tienen a una nueva persona, que es aquí que llega ya con el apoyo de eh, la bancada de UNES. Eh, por ahí usted tiene eh, un poco más de fe a lo que se puede hacer desde la Asamblea eh, Nacional. El señor expresidente, le saluda Silrat. ¿Cómo está? Silrat, sí, comentar. Le ruego que me haya la las ideas. ¿no? Entonces es democrático por el bien del país. No tener cambiar a alguien tan nefasto, pero no es lo único está el procurador de Trujillo, está la fiscal de Trujillo está el consejo de dictadura de Trujillo Todo es un desastre, creo que pocas veces ha habido, tanto, ha habido tanta degradación de la patria pero o sea, fue su gobierno señor expresidente donde se organizó todo este eh, y se hizo todo este organigrama para eh, tener este esta potestad para delegar a las autoridades, entonces fue un organismo que se eh, gestó desde su gobierno o sea, a ver si entiendo si de acuerdo a su lógica. Usted prepara un Mercedes Benz, lo maneja un borracho, lo destroza y la culpa es del Mercedes Benz. Eh, no, no, no, no, el no problema. Eh, claro, claro. Pero ustedes también vacuna. pusieron a sus autoridades en su momento. No sabía que esto era un debate, pero bueno. No, no, no, así, no no de, es de debate, por eso le pregunto. No, no, no, no, está que me interrumpe y pone sus criterio. Pero hablemos. hablemos conversemos, de, conversemos. De lo que, pasa es que no ganaban ellos, entonces era trampa. Pero comparemos. Comparemos un Gustavo Yal, de HD de Derecho Internacional a, a Sorbona. Con la concuñada de Moreno, Maldonado, o con quien está dirigiendo ahora el Consejo de Comparemos pues las cosas, si usted quiere. Como ha una degradación total? Comparemos un Corcho Cordero, una Gabriela Revinera, con Guadalupe Llor con. ¿Cómo se llamaba este? ¿Me acuerdo? ¿Cómo se llamaba con él? Claro, pero es que yo solo levantaban con... las manos, expresidente. También usted. Sí, ese es su criterio. Usted no está haciendo periodismo, está haciendo debate. Le estoy no preguntando. Censurar? Le pregunto. Es lá... no, no, no, no, no, no. Usted está debatiendo. Es una lástima que no cumpla su rol de periodista, pero de acuerdo, que la gente entienda. Estoy dispuesto a, a participar. Que la gente entienda que estamos en un debate. No, no, estamos no, no, no, una, no es un debate, una, yo le no pregunto. En una entrevista, no, no, no, usted está debatiendo, pero lo que usted está diciendo son conjeturas, que no tiene pruebas, son falsedades. Para eso se gana un, pues gana un proyecto siga, político. Siga, siga, señor eso, expresidente. palo porque bogas, me sigue no enoje, no se enoje. No palo se enoje. porque no, me sigue interrumpiendo. Palo porque bogas, palo porque no bogas. Si gana un proyecto político con mayoría absoluta y apoya las iniciativas del Ejecutivo, borremos a esa mano. Si no se gana mayoría absoluta, ya hay que hacer acuerdos con otras con otras bancadas. Pacto, amarres a espaldas del pueblo. Pónganse de acuerdo. Vivimos un sistema democrático. Presidente o expresidente Correa, permítame, por favor, eh, poner aquí un punto de orden para ver si, si podemos seguir conversando. No, no, no. Sí, está usted usted, usted moderador y hagamos un, usted, un debate conmigo. <risa> no, no, no, yo no quiero debatir, señor expresidente, pero para nada. Lo yo le pregunto. No, no, no, le okay. pregunto. ¿Me sí. Usted me pregunta, ¿Me mal, uh, ¿no? yo le pregunto, usted me contesta, pero no quiero no, no, debatir, no, no, evidentemente. Usted está presentando conjeturas sin prueba, juicios de valor sin prueba, y eso no es periodista. Pero precisamente le no yo le pregunto para que usted me conteste. No, no, no. no. Usted no pregunta. Usted lanza conjeturas. Usted también alzaba las manos. Usted también nombraba a las autoridades. Son conjeturas, no son preguntas. Pero no se, engañen, pero se, ¿no se hizo eso con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Manera, si el Consejo de Participación, por favor, entendamos. Si esto viniera de Estados Unidos o de Escandinavia, estaríamos aplaudiendo contentísimo. Como fue una innovación institucional nuestra, entonces no vale la pena. ¿Qué es el Consejo de Participación Ciudadana? Una, una institución para elegir las autoridades de control por concurso de merecimiento, porque antes ¿quién elegía las autoridades de control? ¿quién eligió Poli? el Congreso, por? ¿quién elegía al el fiscal del Congreso? El, el espacio más politizado del país y más condicionado entonces se creó el Consejo de Participación que ni siquiera directamente administra los concursos nombra comisiones ciudadanas para administrar los concursos y que lleguen los mejores por supuesto que puede haber fallos como la de Poli, pero también puede haber grandes aciertos como Gustavo Yac. Pero ahora todo es un desastre. ¿Por qué? Porque se tomaron por asalto todas las instituciones, a tal punto que perdieron la elección del Consejo de Participación y con la fuerza pública pusieron una mayoría del gobierno. Permítame entonces seguir eh, preguntando, economista Correa. No es No, no es moderador. <ríe> no, vamos, vamos a seguir eh, preguntando quizá de manera un poco más ordenada, como para seguir escuchándolo también. Virgilio Saquicela, quien quedó al frente de la función legislativa, ¿cuenta con el apoyo de UNES desde su punto de vista? ¿Deberá seguir al frente de la presidencia del legislativo? Le iba a contestar esa pregunta, pero no me dejaron contestar, me interrumpieron. ¿Qué va, qué va a contar con nuestra confianza? Si fue acólito de todo lo que ha pasado y ahora que se peleó con, con el, el gobierno bueno, y que asume su propia vida. ¿Pero qué vamos a tener confianza de un tipo como Santisela? En todo caso, por ley le corresponde a él. No es que se hacen las trampas. Cuando sacaron a Serrano, acuérdense, le tocaba a Viviana Guadilla. Como no era de confianza el de gobierno de Moreno, pues el aplauso de la prensa pusieron de forma tramposa a Elizabeth Cabez. ¿De qué va a gozar nuestra confianza este señor? Sin embargo, pues le tocaba por ley. Y obviamente, si hay que removerlo por cuestionamientos morales, de acuerdo a los procedimientos legales, habrá que hacerlo. Ok, perfecto. Sirra, ahora sí. Adelante. Bueno, yo también quería preguntarle respecto al tema de la revocatoria del mandato, señor expresidente. ¿Usted está eh, o no de acuerdo con este tema? ¿Cómo no está de acuerdo? Pues en la Constitución. Y es un mecanismo, eso se llama presidencialismo flexible, otra innovación institucional nuestra. Porque la revocatoria del mandato, sobre todo, más, más exactamente, la muerte cruzada, es una figura parlamentaria. Pero nosotros necesitamos para, para situaciones como América Latina se necesita poder para enfrentar poderes fácticos como la prensa como el poder económico pero poder flexible si es que hay fraude democrático poder cambiar a esa persona para que no nos suceda lo que nos hacía con Maguá con Gutiérrez y los 10 gobiernos que cambiaron antes de, de la revolución ciudadana y se introdujo en la constitución de Montecristi esta figura que es, bueno, dos figuras Anticipación de elecciones, que puede ser llamada por el presidente o por la asamblea, y revocatoria del mandato, o sea, fraude democrático. ¿Cuál es el fraude democrático? Haber engañado, pues, tan brutalmente como se nos ha engañado. Todo eso está en la constitución. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Y en ese punto yo también quisiera preguntarle, eh, ¿ustedes creen que sí van a contar eh, con el suficiente apoyo para este tema? Y le pregunto precisamente porque eh, quisiera mostrarle algunas fotografías que tenemos por acá listas del día en el que se presentó el tema de la revocatoria del de mandato eh, que lo hizo el abogado Granja que definitivamente dijo eh, y está de acuerdo con su posición. Sin embargo, veíamos eh, definitivamente muy pocas personas apoyando este tema de ir a pedir la revocatoria del mandato. Ahí podremos ya, eh, si mi amigo DJ Line eh, me ayuda para que usted... Con este apoyo, precisamente, para eh, la revocatoria del, del eh, mandato con y bajo los argumentos que usted eh, nos ha señalado y nos ha presentado. Para empezar, usted me preguntó si estaba de acuerdo y le dije que es obvio, porque es constitución. Sí, claro. Está diciendo, bueno, de acuerdo a su criterio constitución, ya me involucró en la iniciativa. Nosotros no estamos en esa iniciativa. Es una iniciativa de alguna ciudadana, entre ellos, pero. Claro, Exacto. Grana, y una Ajá. foto no dice absolutamente nada, pero le aseguro que si logra reunir las firmas le ganan la revocatoria de mandato a Lazo 3 a 1. Ahora, eso, por eso mismo le he El La Consejo Nacional Electoral permite pasar la firma y todo aquello, porque controlan todas las instituciones del Estado y gran parte de la prensa. Perfecto. Entonces, sí considera que van a tener el, el apoyo, o sea, que sí lograría este por movimiento amor, ciudadano. No hay, me parece que es costosísimo recoger, recoger dos millones de firmas, además de que el Consejo Nacional Electoral, que lo controla, puede hacer trampa y descalificar la mitad de la firma. No es decir, no se alcanzó el número de firmas. Recuerde que con Moreno iguales o más razones para la revocatoria del mandato ni siquiera dieron los formularios ni siquiera y como había cobertura total de la prensa pasó desapercibido ojalá que le entreguen los formularios para que se reúna la firma pero ahí viene el siguiente paso que aprueben las firmas economista correa permítame también preguntarle un poco viendo también cómo, cómo mira usted la situación de, del ecuador desde Bélgica, marcada en la actualidad, ojo, y aquí no estoy emitiendo ningún juicio de valor, estoy preguntando por una serie de problemas económicos que han sido o que se han visto agravados a raíz de la pandemia por el COVID-19 y que a su vez han generado también múltiples problemas en la actualidad. Sobre todo, y en esto creo que vamos a coincidir todos los que estamos conectados y escuchando este diálogo, el deterioro de eh, los principales servicios públicos en temas como salud, educación, vialidad, seguridad ciudadana, entre muchos otros. ¿Cómo lo, cómo lo mira usted desde Bélgica? Le, mira, bueno, acaso le llegan malas noticias de Ecuador. O sea, duele en el alma, dejar en el alma, como después de, de pasar a ser ejemplo de todo lo bueno. En Europa nos conocían como el jaguar latinoamericano. Ahora somos por un poco menos que un estado fallido esto no es debido al COVID de hecho los países que sufrieron el COVID muchos están creciendo al 11, 12% y recuperando los niveles pre-COVID pre-pandemia, Ecuador está creciendo al 3, 4% y ni de lejos va a recuperar los niveles pre-pandemia ya venía mal antes de la pandemia la pandemia se enfrentó de forma terrible la pandemia fue un golpe durísimo para la humanidad, pero un golpe eso se llama en economía un shock, shock eh, temporal una vez que pase el shock las fuerzas están intactas, la fuerza productiva, la capacidad industrial, la necesidad de la gente, los brazos de la gente, el corazón de la gente, y se puede recuperar la economía. Pero tenemos un gobierno que no le interesa aquello, que no le interesa el Estado, y no hace política económica activa para aquello, y nos va a tomar mucho más tiempo, recuperar los niveles precrisis. Y eso significa, no es que, ah, no, da los mismos tres meses que tres años, treinta años, no. Eso significa generaciones perdidas para el desarrollo. Ahora bien, economista Correa, también quisiera enfocarme de toda esta generalidad de temas que yo he mencionado en el tema de la seguridad ciudadana. Y aquí hemos, en este espacio, preguntado a analistas, entendidos en materia de seguridad, y ojo, tanto de, desde una mirada como desde otra, aquí no nos hemos enfocado en uno u otro actor exclusivamente, hemos tratado de ser lo más democráticos posibles, y muchos han dicho aquí en este espacio que toda esta serie de problemas de seguridad que enfrenta el Ecuador vienen dados por flexibilidades tal vez que ocurrieron durante su gobierno. Me gustaría también que le responda a quienes piensan de esa manera. Con todo respeto, Néstor, esa es su función como periodista. Porque su función como periodista no es preguntar de un lado y del otro si en cualquier disparate. Yo le pregunto, ¿qué pruebas han presentado esos señores que hablan ese disparate? Para que usted repita esas ideas. ¿Qué pruebas han presentado? Dígame una prueba. Ninguna, ¿verdad? La realidad. Sí, no, que la, no, al país claro, no la han mostrado más aquí. De Latina, <ríe> no, la no la han mostrado aquí, digo, públicamente, pero a, no sé han dicho quedado, que deba, en base que o a partir chifre. de los estudios que han o sea, hecho. Más tarde le pide la opinión al más grande odiador, chiflado, y dice todo esto porque Correa partió con el narcotráfico y vuelve a preguntar eso. Eso no es periodismo, tampoco es. Pero usted tiene que contrastar la información y pedir prueba. Claro, Por eso lo estamos claro, invitando. El es, dice cualquier disparate. Expresa Cualquier disparate para justificar el terrible fracaso de Moreno y Lazo en cuestiones de seguridad donde es una tragedia verdaderamente lo que vive el país. Y usted, eh, expresidente, eh, sí, claro, cuestiona nuestro papel como periodistas, pero nosotros también tenemos el tema de darle las eh, voces a los diferentes, precisamente para contrastar, por eso lo hemos invitado a usted, invitaremos también a otros expresidentes, es parte también de nuestro trabajo periodístico. Mira, y, y en este contexto, perdóname, discrepo con el... eso con todo respeto. Sí, pero usted puede discrepar, verdad. pero tampoco si podemos monopolizar la información, pues. Es su deber pedirle de por lo menos pruebas antes de repetir el disparate. A ver, lo que nosotros lo que hacemos es precisamente entrevistar y creo que eh, en ese punto eh, usted ahorita sí, es creo nuestro que, entrevistado. No creo que ese es el rol de la prensa, repetir cualquier disparate, sino primero... Pero entonces, ¿cuál es el rol de la prensa? Repetir lo que dice pues la autoridad. custodios de la verdad. Y es uno de los grandes problemas que tenemos como país. Pero ahí tenemos América una Argentina, monopolización porque... Que custodios de la verdad han sido los primeros en robarlo. Y parte de ese robo es cuando se repiten cosas sin ningún sustento, que vienen de odiadores que dicen cualquier infamia. Claro, definitivamente eh, entendemos que eh, en su línea es precisamente esa, que eh, en el momento en el que estaba eh, al frente de, de, del poder se hacía esto, sobre todo en los canales incautados. Sin embargo, nosotros preferimos un tema más eh, plural, señor expresidente. Y en ese contexto, yo sí, sí quisiera. Pero con todo cariño, le rebatiría su idea si lo hubiera entendido. No lo entendí, le diga. ¿me lo puede repetir, por favor? Claro que le puedo repetir, señor expresidente. Lo Digo. que le decía es que eh, con el tema de los canales incautados y todo esto, claro, ustedes lo que hacían era también de alguna forma monopolizar esa eh, información, sin embargo creemos ver, nosotros perfecto, desde perfecto, este programa el, en la hagamos pluralidad el hagamos el alto. usted está insinuando que los canales de incautados eran la versión pública, del gobierno no la verdad ¿Qué no, no, no, no digo eso digo que no se les daba los espacios porque incautados. yo trabajé un canal incautado y sé cómo se movió el tema si me extraña que haya trabajado ahí ¿qué porcentaje de medios con respecto al total de medios eran los canales públicos, que no son canales de gobierno, y todos los países desarrollados, empezando por los europeos, tienen canales públicos. ¿A ¿Qué porcentaje? El 5%. Pero nos dice que monopolizamos la información. Mira, o sea, no se dice, permitía el problema. tema de las voces plurales, que es lo que nosotros tratamos ah, ¿no con Néstor en estos espacios. Lo que pasa es que eran voces inteligentes, entonces ahí dicen que no hay pluralidad. Es como cuando había liderazgo y le llamaban autoritarismo. Miren lo que vivimos ahora. Retomo lo que yo le había preguntado, eh, expresidente economista Correa. ¿Cómo trabajar en el tema de la seguridad? ¿Qué se debe hacer? Lo que hicimos durante 10 años, por fuera, es evidente lo que ha pasado. Por odio a Correa destrozar un Ministerio de Coordinación de Seguridad. La estrategia de seguridad es multisectorial. No es solo darle más pistola a los policías, no es solo contratar más policías o fuerzas armadas. Es seguridad de frontera. El Ministerio de de Seguridad incluso coordinaba con Colombia. Se trata de inteligencia. Inteligencia en las cárceles. Anticiparse, anticiparse a lo que van a hacer los jefes de las mafias ahora las cárceles están entregadas a las mafias pueden meter hasta ahí un tanque de guerra por la corrupción que se vive se trata del eq 911, de tecnología ahora no funciona ni el 30% de las cámaras se trata de rehabilitación social que estaba a cargo del Ministerio de Justicia desbarataron el Ministerio de Justicia se, se trata, el, la seguridad es bien más preciada escúcheme, Santo Amigo, mi chincha ecuatoriana y ecuatoriana, la seguridad es bien más preciada esta gente no habla de libertad no puede haber libertad si no hay seguridad. ¿De qué libertad me hablas si no pueden salir sus hijos tranquilos a la calle? Pues la seguridad es una condición necesaria para la libertad, la hemos perdido. Esa es la verdadera diferencia en el nivel de vida con países como Europa, donde yo vivo. No es la riqueza material, es la seguridad de que tus hijos pueden salir tranquilos a la calle. O sea, se, perdieron, se perdió por odio a correr. ¿Y por qué? Porque... Teníamos, por ejemplo, el Ministerio del Interior, solo encargado de la policía. Sacamos todo lo que le había metido al Ministerio de Gobierno antes. Gestión de la política se fue a una Secretaría, Cultos, Derechos Humanos se fue al Ministerio de Justicia. Y para darle poder a María Paula Romi, que lo persiga, todo lo unificaron nuevamente al el Ministerio del Interior. Y se dedicó a toda esta señora, menos a la señora Ciudadana. Y ahora vemos las consecuencias. Ok, Sirrat, ahora sí tú tienes otras preguntas. Sí, yo tengo también algunas eh, preguntas, eh, señor expresidente. Quería eh, yo cuestionarle, quería eh, preguntarle si usted considera que de alguna forma falló al momento de poner a al, al binomio Arauz y Rabascal en las elecciones pasadas. Y esto le pregunto porque, por ejemplo, el uno dejó el movimiento. Eh, estamos hablando de, de Arauz y el otro, eh, pues no descarta lanzarse, pero con un, nuevo, eh, con un nuevo movimiento, con otro movimiento a la presidencia de la República. ¿Cómo ve usted también en su papel como líder dentro de este proceso? Con todo respeto, creo que nuevamente está equivocada. Andrés Arauz no ha dejado el movimiento. Él ha sido doctorado en México y continuó con su doctorado. Carlos Ravacal nunca ha sido el movimiento, fue una alianza política, tiene todo el derecho de buscar su propia vía política, aunque yo creo que es momento de pensar en el país más que proyectos personalistas. Y se lo olvida, ¿no? Que, ¿Por qué las elecciones, el resultado que se dio? Que casi ganaron, pero con partido prestado, con los principales líderes perseguidos y con respecto a mí con una sentencia por influjo psíquico horas antes de candidatura como asambleísta, al menos, o como vicepresidente, si se podía, con lo cual ganamos las elecciones y yo podía regresar al país. Se le olvida esos detalles, yo les pregunto, como prensa, han investigado, han entrevistado a un abogado de verdad para que analice esa sentencia, sacar en tiempo récord de plena pandemia para impedirme participar en las elecciones. Y así le regalaron la presidencia a Lazo Ok, son las 7 de la mañana con 35 minutos. Dialogamos aquí en El Mundo a las 6 a través de Majestad Radio con el expresidente de la República, Rafael Correa. Para el próximo día eh, lunes, economista eh, Correa, lunes 13 de junio, la Confederación de Nacionalidades de Indígenas del Ecuador anuncia el inicio de una movilización contra el gobierno de Guillermo Lazo. ¿Usted coincide con esta convocatoria de la CONAIE y UNES la apoyará, por ejemplo? Bueno, el, nosotros no estamos participando activamente. Obviamente nuestros militantes tienen toda la libertad de apoyar. Yo soy escéptico con esta propuesta de la conai El Lazo está ahí por la conai Acuérdense, pues es, es el voto sí. no ideológico. Y en realidad, en territorio, sobre todo en Amazonía, hicieron campaña por Lazo para hundir a Correa y hundieron al país. ¿no? Eh, además, sé cómo han sido estas protestas. En este caso, sí es legítima, sí está justificada el fraude democrático que vivimos. Todo el engaño de la promesa de campaña, pero además... Pandora papers que ya ni se menciona, pero eso es un horror. Imaginen por un instante, si a mí me descubrían cuentas secretas, empresas ocultas en paraíso Fiscal y lo denunciaban 600, pero un nivel internacional. lo hubiera dicho todos los días a la prensa? Ahora parece que no pasa nada. Que o sea, La protesta es totalmente fundamentada, pero sea una protesta pacífica, dentro del marco legal, y ojalá que sea coherente, porque esta gente también protesta no en función de principios, sino muchas veces en función de conveniencia política. Unes, eh, Unión por la Esperanza, está lejos ideológicamente del de movimiento indígena de la Conai en ese momento, economista Correa Yo no estoy en el país no conozco la Isa, me dicen que es otra clase dirigente, en buena hora, aunque también nos insultó y en el 2019 incluso eh, eh, querían agredir a los correístas que apoyaban la protesta y todo aquello pero no lo conozco, en todo caso siempre estaremos con el pueblo indígena con su lucha histórica, con Resolver esa exclusión de siglos, esa marginalización que han tenido. Otras cosas son dirigentes indígenas como Salvador Gispe, Guadalupe Yori. ustedes ven lo que son, ¿no? Eh, funcionales al poder de turno. Claro, ok. Ahora, eh, señores presidentes, espero que no se enoje porque solo le voy a preguntar. Verá, hay, hay un tema de una imagen, y usted seguramente ya la vio, eh, y es de la imagen de eh, uno de sus asambleístas, eh, estamos hablando de Ronnie Aliaga, él aparece en, eh, en, en una... Eh, precisamente en una en una fotografía que seguramente usted ya la vio en la piscina de Javier eh, Jordán, este señor que eh, definitivamente está eh, muy cuestionado por la justicia si me puede ayudar DJ Line por favor con esta imagen, entonces eh, esto es eh, pues eh, yo quisiera saber cuál es su impresión respecto al, al tema eh, porque se conoce que allá estuvo el, el, el, el señor eh, Aliaga que fue estuvo dentro de este eh, Diálogo, Él, como representante de los de, de una banda de los Latin Kings, en el tema que ustedes tuvieron de rehabilitarlos y que definitivamente eh, por ahí se dieron algunos eh, temas. Entonces, yo también quisiera preguntarle cuál es su posición respecto de, de este tema, de verlo allí. Eh, no sé si DJ Lan ya me ayudó con la imagen, estamos sí, con la imagen. Eh, quisiera saber cuál es su respuesta a esto con el, el tema de eh, Ronnie Aliaga en la piscina, con esta gente, cuestionados empresarios, también eh, en la casa de este señor. Señor eh, Jordán. Bueno, en primer lugar quiero ratificar que es soy menor. Y el que quiere un dirigente político que no se no no vote por mí, por favor, yo soy menor. Menos a la mediocridad, menos a la mentira, menos a la deshonestidad, menos a la, la doble moral. Entonces, siempre voy a seguir enojando. Y creo que eso soy yo, el que está haciendo lo correcto. No lo que dejan pasar tremenda barbaridad. Con las preguntas, para aclarar, dar información, de ninguna manera me Y con todo el gusto le respondo su pregunta, a pesar de que hay algunas imprecisiones de la Tiquí y la casa del señor Jordán usted sabe si es la casa del señor Jordán es lo que nos informa Diario Digital eh, Primicia, según su investigación, es eh, precisamente una de las eh, propiedades eh, que hacen referencia al señor Jordán. Eh, y bueno, eh, se refiere precisamente al eh, tema de que él fue una de las cabezas de la corrupción durante el, eh, el ex eh, gobierno también eh, de Lenín Moreno, junto con Daniel Salcedo. Eh, entonces o sea, ya, se hace ya referencia... A la corrupción, entonces, supongo que ya tiene sentencia ejecutorial. No, no, tiene hace referencia a este tema, le cuento ah, lo que dice el diario digital Primicias. Usted no está y, eh, cumpliendo con su rol de, de periodista, vaya a ver a países como Japón, donde antes de tener sentencia ejecutorial, por lo menos tiene que decirle sospechoso, segundo. Tercero, ¿no? eh, bueno, dígame dónde está el delito, dígame, yo con todo cariño soy el primero en acompañarlo a la fiscalía a poner la denuncia, dígame dónde está el delito. ¿Cuál delito ha cometido Ronnie Aliago No, no, que es que no tarde, hay delito, solo Calarosa. le pregunto cuál es el... Ah, eh, no, es hay su, no hay delito, Entonces, no, no, por eso, eso le pregunto su percepción respecto a esta fotografía. El personal, siempre he detestado esa clase de fiesta donde sea, ni a Ecuador. Nunca he ido, nunca me he acostumbrado un moquillar en mi vida, creo que un insulto a la, esa opulencia, un insulto a la pobreza. No puedo obligar a todos a pensar como, como yo pienso. En todo caso, quiere que le responda, dígame dónde está el delito. ¿Y dónde está la es que yo no soy juez. Que ya lo puso, a cuál no conozco, que ya lo puso como cabeza de la corrupción. Okay. No, no, es que yo no soy juez, entonces yo por eso le pregunto su, de decir, eh, respecto lo a, decir, a lo de la fotografía. la fotografía, nada más. Néstor, Pero teníamos algunos comentarios la que leer por ahí también. Usted dijo que era cabeza de la corrupción. Le informé ahora, lo que, que dice diario digital Primicia. Porque cometió un grave error periodístico, dice, yo no soy juez. Entonces no nombre, pues, No, No, no, no, en lo absoluto en lo absoluto lo acaba de decir, sírgela por favor le están escuchando decenas de miles ciudadanos economista Correa ahora, sí si me parece también importante ojo, hemos planteado la entrevista a Ronnie Aliaga el día de ayer estaba programado a última hora. Desafortunadamente se excusó. Queríamos conocer de primera mano, plantearle, en el caso mío y de Silra también, las preguntas necesarias para poder aclarar este tema el de manera. Noticia, preguntarle por qué hace sí. una foto en una piscina. Bueno, ese es uno de los temas. No, no, que no, no, que no, no que fue precisamente para eso. Mujer, fue de hecho antes. Que haya estado involucrado en, alguno, en caso, qué sé yo, de escándalo. Pero no tiene sentencia ejecutoria, ni siquiera sé si tiene el proceso abierto. Yo no lo conozco. Pero, ¿qué escándalo? ¿no? Cuando matan a diario a la gente, cuando tenemos un gobierno que es un fraude, cuando el país se está destrozando, ¿qué escándalo? Eso es lo importante. ¿no? Bueno, de, de todas formas, ese y otros temas. Eh, sí, eh, para bueno, que quede claridad absoluta, eso, temas relacionados con la Asamblea Nacional, lo, los proyectos de ley que están pendientes, la gestión en el legislativo, etcétera, etcétera. De paso, también había que preguntarle eh, sobre eso. Eh, permítame también avanzar en otros temas que me parecen importantes en esta mañana, Economista Correa. Eh, y quiero referirme muy puntualmente al ámbito internacional, la segunda o la llegada a la segunda vuelta del candidato Rodolfo Hernández en Colombia ¿complica las aspiraciones de Gustavo Petro en su camino a la casa de Nariño? Creo que sí era más fácil llegar con el candidato Uribe porque hay mucho voto negativo contra Uribe este tipo va a tener el voto de Uribe y va a tener eh, el voto de otros sectores es decir eh, puede captar el voto de Uribe eh, este señor el candidato Hernández. Si hubiera sido el candidato de Uribe, no hubiera captado todos los votos del candidato Hernández. Entonces, sí, un candidato mucho más difícil de vencer en una segunda vuelta. Ahora bien, más allá de quien gane en las eh, elecciones de segunda vuelta en el país vecino, economista Correa, ¿cómo viene usted el fin de un largo ciclo del uribismo en Colombia? Sí, en buen, buen hora para Colombia, porque Uribe... Ahí sí tenemos a alguien acusado de paramilitar, narcotraficante, no pasa nada. En cambio, yo que nunca no sé ni disparar, ni siquiera fumo, resulta que tengo pacto con un narcotraficante, que estoy condenado a ocho años por corrupción por influjo psíquico. Entonces, eso lo que demuestra es la prostitución, perdónenme el término de la justicia, pero en buena hora si Colombia logra superar ese episodio tan duro de su vida republicana como fue el Uribil. Ahora bien, eh, quisiera aprovechar, si me permite, rato por claro favor, sí. también. Hay otros temas, estamos próximos a la realización de una cumbre, Cumbre de las Américas en las que en la que no han sido invitados Venezuela y Nicaragua, Cuba ha dicho no va a participar. ¿Cómo mira usted el marco internacional a nivel de, Latinoamericano, de, de Latinoamérica perdón, y los acercamientos en este momento hacia Estados Unidos? Mira, mira la mejor respuesta es lo que ya hicimos. Año 2012, cumbre la América Cartagena de India, ni siquiera conocía a Cartagena de India. Teníamos muy buena relación con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero con muchos dolores una carta diciendo, mientras no esté Cuba, parte de América, Presente en esa cumbre de las Américas, es por no volver a participar en esa cumbre. Y fue cuando más presente estuvimos, cuando estuvimos en el 2012. Y ya en el 2014, en la cumbre de Panamá, se invitó a Cuba. Ahora se vuelve al pasado, porque hay gobiernos entreguistas. Eso no nos podemos permitir. Si cumbre la América, si cumbre las Américas. No hay vuelta a quedarle eso. Okay. ahora señor expresidente quisiera preguntarle también sobre el tema eh, de las eh, eh, próximas elecciones cuáles son sus aspiraciones como revolución ciudadana, como eh, movimiento UNES eh, Paula Papam tenemos que eh, va también de candidata, quisiéramos saber las seccionales, cuáles son sus aspiraciones cómo contemplan estos temas son las presiones, ganar las seccionales pero no por la ambición por el poder, por el poder, eso es lo que no se entiende lo único que tiene es el progresismo para cambiar la realidad de nuestra América, 200 años de su desarrollo, el poder político. Nosotros no tenemos poder económico, no tenemos poder mediático, no tenemos poder militar, no tenemos poder social, no tenemos poder religioso, que nadie sin nadie. La única forma de recuperar la patria es recuperando el poder político. Entonces, ¿cuál es nuestra aspiración? Ganar esas elecciones con la bendición de Dios y el apoyo del pueblo ecuatoriano y volver esa senda de, innegable de prosperidad, justicia, dignidad que tuvimos del 2007 al 2017. Pero ahí, ¿cuáles serían los cuadros políticos que ustedes están eh, ya pensando y trabajando? Bueno, hay muchos, y de hecho resucita mucha gente en estas épocas. Eh, por supuesto que estamos tratando de lograr el consenso de la dirigencia, pero eso luego se tendrá que proponer a las asambleas, respectivas asambleas provinciales, sobre todo candidatos provinciales, no, consejo de participación y eso es otra cosa, para pues, que, que designen definitivamente a sus representantes. Todavía no tienen entonces nombres específicos, todavía sí, no se sí, la van a jugar. Por supuesto, por supuesto que, que hay candidatos. Pero yo prefiero esperar a que estén ya definitivamente nominados. ¿no? Bueno, ¿esto cuándo saldrá eh, economista Correa? Es decir, ¿para cuándo ya el movimiento UNES eh, prevé realizar una convención y ya comenzar a definir también nombres de cara a, a esta elección eh, seccional? la el No, no, no, que nos robaron hasta el Partido Político. No teníamos partido político. Sí. En 2011 participamos con un partido prestado. Lista 1. ...y vamos a participar con Lista 5, ¿se acuerdan que lo eliminaron? Uh -huh. ...tuvimos que inscribirnos con Lista 1 y después volvieron Lista 5 y participamos con 1.5 ...felizmente ya, después de una asamblea, mantenemos la dirección de Lista 5... ...y le cambiamos los estatutos, se llama Revolución Ciudadana, Lista 5... ...es nuestro partido político, pero eso fue en agosto del año pasado... ...hemos tenido que hacer nuevamente recolección de firmas, construir el padrón... ...de acuerdo a nuestro cronograma, a principio de julio serán las asambleas para nombrar la directiva definitiva y esperamos a mediados de julio, finales de julio tener las primarias para de forma ya oficial tener nuestros candidatos ¿la gran apuesta será tal vez a Quito y Guayaquil, economista Correa? la gran apuesta es el país miren, entiendan, entiendan con qué clase de están hablando a mí no me interesa, todas las encuestas dicen que soy el, el político con mayor apoyo eso no me interesa, yo sé que la historia pondrá las cosas en orden, lo que nos interesa es rescatar la patria, destrozaron el país la obsesión de todo político de todo periodista de todo hacedor de opinión pública en América Latina, debe ser superar 200 años de su desarrollo, y estamos preocupados por ganar la alcaldía ¿E tal, por la Junta parroquial, tal por tal espacio, o tal comisión en la asamblea esos son medios para el fin último, que es definitivamente superar su desarrollo, alcanzar el buen vivir. Señor expresidente eh, presidente, y esto le pregunto precisamente para que usted de, nos comente de primera mano eh, si es que usted se reunió en México o se había hablado de que mantuvo reuniones con eh, Lucero y posiblemente con Peter Calo, ¿es cierto o es una falsedad? Yo si reunió... lo conozco, con Lucero, pero si lo dije en Twitter por Twitter, mandé un tweet diciendo que me había reunido. ¿Y, o sea, y, no sé si y de qué leyó. se trataron Tiene estas reuniones? Sirve. Entonces, sí, eh... él me pidió una reunión en México ¿Y de qué hablaron? ¿Para qué fue la reunión? Porque eh, para palanquearse el cargo de presidente si sacábamos a Guadalupe Llore de, de, de presidente. Esa cosa viola entonces. Él pidió la reunión entonces. ¿Y usted definitivamente sí, le cerró, le le cerró la puerta? ¿Y usted le cerró ¿Por qué se satanizan esas cosas? No, no, no. Eso no, es no, un ¿Perdóneme? No, no, no. Por eso mismo le preguntábamos. ¿Sí? No, no es que le satanizábamos. Aquí, le preguntábamos. el objetivo por el bien de la Asamblea del País... Era retirar a esta señora que era nefasta, ha destruido la institucionalidad de la Asamblea, se ha puesto de alfombra de lazo, ¿no? Pero había ambiciones personales que yo la reemplazo, etc. No estamos para esa cosa. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Estamos casi llegando a la parte final de este diálogo junto al expresidente de la República, Rafael Correa. Hay muchísimos comentarios a través de las redes sociales. Lamentablemente por cuestiones de tiempo no los voy a leer. También hay algunos eh, bastante fuertes, críticas bastante fuertes que se nos hacen. Nosotros las aceptamos de manera democrática. Las vamos a procesar, por supuesto, de manera interna. Economista Correa, me gustaría, no sé si sirra ¿tú tienes alguna pregunta final para el expresidente Rafael Correa? Porque sí me gustaría finalizar este diálogo, al menos de mi parte, con un mensaje en este momento, sobre todo a las personas que han seguido esta entrevista. Eh, sí, yo quisiera preguntarle sobre el tema ya finalmente, eh, sobre esta posible alianza que se había dicho eh, entre usted eh, y el eh, exalcalde de Guayaquil, el líder del Partido Social Cristiano, con Jaime Nebot eh, si es que se reunieron, hay conversaciones eh, por ahí, ¿cómo avanza el tema político? Con Neboda hablamos en mayo, el año pasado, mayo, eh, no recuerdo en 2021, por pedido de lazo cuando nos propuso por la gobernabilidad, y además que el acuerdo con el Partido Social Cristiano era que enviaban un social cristiano a la presidencia, el candidato era Henry Croft, Henry, no me acuerdo si se llama Henry, Henry Crawford, ya. Entonces, nos bueno, llamaron para Gobernabilidad veníamos a una pandilla y dijimos cuente con nosotros para la gobernabilidad lo que, para ya había todo lo que sea de bueno para el país, lo único que pedimos es una oferta de las, la comisión de la verdad, ¿quiénes tiene miedo a la verdad? los culpables, si ellos tuvieran la razón en los juicios que nos han hecho en la percepción brutal que, que han ejecutado, serían los primeros pues, en decir, venga una comisión de la verdad pero tienen terror, porque ya se les está derrumbando toda, todo el shock vean lo que está pasando con Saquicela uno de los jueces del influjo psíquico entonces se hizo el acuerdo, y vamos a sacar un comunicado público, diciendo estos son los puntos del acuerdo, no recuerdo fue 5 o 6 de mayo, tal vez la reunión Creo que 13, 14 de mayo empezaba la asamblea. El día anterior no apareció un Lazo. No había quien firme el comunicado. Y nos enteramos por la prensa y redes sociales que no había traicionado. Esa fue la primera y última vez que hablé con MNO. ¿Hablaría Perfecto. nuevamente en este momento tal vez de cara al próximo, a las próximas elecciones seccionales, economista? En función de elecciones no, en función de patria siempre contarán con nosotros. Siempre estaremos dispuestos a realidad. Bueno, economista, ahora sí, como lo dije hace un instante, me gustaría finalizar este diálogo con un mensaje para las personas que se han conectado en esta mañana. Y ojo que lo digo de la, con la mayor y absoluta buena fe eh, a las personas que han seguido esta entrevista junto a Rafael Correa en esta mañana. Y bueno, más allá de este tira y afloja y, y la tensión propia de un diálogo eh, en este espacio, sí me gustaría también que finalice con... Con sus puntos de vista, tal vez con una reflexión final frente a lo que está sucediendo en nuestro país. La tensión no fue propia de un diálogo, fue propia de un debate, que no era correcto, pero bueno, creo que el, el público sabrá juzgar. Y me sale siempre esperanza. Son momentos durísimos, pero dicen a mí no personal. Estos 48, 49, juicios criminales, más que el Capone, el Chapo Guzmán, Pinochet Bulto. ¿Por qué? Por haber transformado a mi patria. Miren lo de... por el lado. Acusado, le robó la vicepresidencia y ni siquiera acusaron o de O sea, más evidente, no puede estar el pacto político, el acuerdo monstruoso como de Pero no dejarnos robar la esperanza, si nos derrotan, yo veo en redes mucha gente, ya no hay vuelta a quedar, lo único que queda es salir del país. No, lo hicimos una vez, lo, volvi, lo volveremos a hacer. Acuérdense que en 2007 la tasa de homicidio era más alta que la de ahora. La, la memoria es frágil Acuérdense que no había carretera. Acuérdense que había migración brutal. Acuérdense que eh, había pagones Hasta el 2010 de 10, 12 horas diarias Acuérdense que la morada del público Estaba por los suelos Que antes de nuestro gobierno en 10 años Habíamos tenido 7 presidentes Y a todos se los había perseguido Menos Alfredo Palacio porque llegamos nosotros Y nosotros no perseguimos Pero acuérdense la situación del país Lo hicimos una vez, lo volveremos a hacer El costo es inmenso el retraso es gigantesco. Nosotros avanzamos en el país 50 años, esto lo ha atrasado 20 años. Ya no veré en vida a mi país fuera de, de su desarrollo, que no es mi proyecto vital, no es mi sueño de vida. ¿no? Pero no hay que perder la esperanza. Lo hicimos una vez, volveremos a hacerlo juntos, recuperar la patria para ¿vale? esta vez sí, en forma irreversible, orientarla hacia el desarrollo, hacia el buen vivir, hacia esa vida próspera, justa, digna, que todos merecemos y que todos soñamos. Economista Correa, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha concedido, eh, vuelvo y repito, hubo tensión, usted ha dicho buena parte del diálogo tal vez eh, hubo debate. No fue necesariamente una entrevista, pero bueno, lo no, hacemos. No, no, siempre ahí, con yo ahí sí el mayor me respeto. contigo. Yo no vine a debatir, yo vine a entrevistar y eh, hice las eh, preguntas Néstor, las preguntas que teníamos. Eh, Esta tal vez es la consideración. Sin embargo, eh, yo soy periodista y lo que hago es preguntar. Muchas gracias, señor expresidente. De Muchas gracias por todo. Seguramente tienen otra opinión que decir, pero bueno, que le vaya bonito. Un beso abrazo. Gracias. Muchas gracias. Fue un buen Un buen Hasta la victoria siempre. Gracias. El economista Rafael Correa, expresidente de la República.